Cuando creamos un activo nuevo, debemos establecer su plan de mantenimiento predictivo. Es decir, asignar qué técnicas predictivas se utilizarán, la periodicidad de las inspecciones y qué fallos vamos a buscar en cada inspección. Después de nombrar el activo, seleccionamos el tipo y otras características a través de los campos dinámicos. Con esto, el software realiza el análisis de modo de fallos automáticamente. A continuación, definimos la criticidad. Usted puede configurar el plan de mantenimiento predictivo del activo manualmente. O puede utilizar nuestra herramienta de análisis automático de fallos, que calcula mediante algoritmos los fallos que este activo puede tener, con qué técnicas predictivas se diagnostican y con qué periodicidad se deben realizar. ¡Listo! Ya se ha creado el Plan de Mantenimiento Predictivo. Usted puede en cualquier momento modificar el Plan de Mantenimiento Predictivo, ya sea agregando o quitando las técnicas predictivas, modificando la periodicidad de las inspecciones o cambiando la selección de fallos. El cálculo automático de mantenimiento predictivo también se puede hacer para activos ya existentes. Ahora los analistas ya pueden crear los informes de cada técnica predictiva.